Hola, ¿qué tal estimados seguidores de aldía.com.es? Estamos en la José Laborde de aquí del Cantón Quevedo, justamente informándoles a ustedes que al mediodía de hoy, viernes 27 de mayo, se reportó el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en esta, en esta vivienda. Ya eh, al lugar ha llegado personal de medicina legal, personal de la Policía Nacional y vamos a conversar acá con un familiar que nos comenten un poco acerca de del fallecido. Amigo, usted es familiar de la persona fallecida. Sí, sí. Yo, yo soy eh, el hermano mayor. Eh, me parece que ha sufrido un infarto y motivo de, de la desgracia del fallecimiento de él. Entonces... Eh, es eh, normal de nosotros, las personas, sufrir alguna, alguna dolencia, algo, y en especial ya de una persona adulta mayor, porque él ya tenía sus sesenta y pico de años, entonces... Eh, es una suposición mía de que se puede hablar... Muerte de, de, 11, ...de una muerte natural. Él tenía 60 años, una persona ya adulta. Sí, ¿no? sí, 60 años. cita, pero no adulta, mayor. Sí, entonces... ¿A ¿Qué se dedicaba él? La profesión del él sastre, a confeccionar. Confeccionar ropa, pues sastre, sastrería. No, ¿verdad? Entonces, sí, eso es todo cuanto yo le puedo informar pues estamos en esos trámites ahorita porque ¿Qué tiempo llevaba aquí desde que yo, ¿qué tiempo, tío, que eh, eh, eh, es normal que nadie nadie va a ser adivino que antes que muera va a decir Ve, él va a morir sácalo antes que se muera, es normal de todas estas cosas son normales que que ya empezó a llamar la atención el, el olor y, y eso pues fue motivo de, de que se pudo descubrir. ¿Cómo se enteró usted? ¿Le avisaron? o ¿Vino acá a la casa? Eh, el, los vecinos eh, lograron ellos detectar el olor primero y ellos me, me comunicaron a mí, los vecinos. Entonces... Eh, ¿Cómo se llamaba él? Jaime Abril Pro Año. Jaime Abril Pro Año, sí, 60 años. Sí. tenía hijos? No, no, no tenía hijos. Era soltero, sí, soltero. Sí, ¿Vivía aquí solo? Sí, él vivía solo. Sí, solo vivía él ahí. ¿De sorpresa les ha dado a conocer esta Claro, normal eso. Eh, sí, sí, sí. se hace de presentar esta situación algo inesperado pero así es la vida de nosotros los humanos no porque él es viejo se ha muerto ¿cuántos hermanos son? Eh, siete hermanos ya, con él ahora quedan seis seis, sí el primero que fallece. no, ya es el segundo ya es el segundo sí, ya cinco se hablaría ya sí, entonces Sí, sí, eh. De Quevedo mismo, vinieron de otros lados. Sí, de Quevedo mismo. Entonces, con esto yo creo que queda concluido la la, la noticia para que... ¿No ¿Recuerda eh. su nombre, amigo? Héctor Abril Proaño. Su hermano Jaime Abril Proaño. Sí. Ahí sí. está. Bueno, ahí está, amigos, la información. Eh, hace Al mediodía de hoy, viernes 27 de mayo, eh, se reportó pues eh, el hallazgo de un cuerpo en estado de, de descomposición en este sector, en esta calle conocida como la José Laborde, en el centro de Quevedo. Aquí las vecinos un poquito eh, preocupados por el olor que salía de esta vivienda, donde el señor Jaime Abril Proaño, de 60 años, residía, él se dice que era un sastre y al parecer, bueno, como dice su hermano, ha sido una muerte natural, ya ha llegado eh, personal de la medicina legal, personal de la policía nacional a hacer la limpieza, ¿no? A, a hacer el levantamiento del cadáver eh, para que se haga el respectivo procedimiento y obviamente una autopsia que se tiene que realizarse, así que se presume que es por muerte natural lo que... Eh, ha ocasionado no el, el tema de, de que la ciudadanía pues salga se, se alarme viendo y escuchando pues el eh, viendo especialmente a las cómo han llegado pues la policía nacional el personal de la dinaset a esta casa que está ubicada en la José Laborde centro de Quevedo amigos es la información que tenemos bueno esta es la calle décima segunda nos dicen décima segunda si esta es la calle décima segunda y José Laborde bueno, Aquí está ubicada la vivienda, aquí se ha registrado el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición de un hombre de 60 años, Jaime Abril Proaño. Ya, como les dije, las autoridades competentes de medicina legal han llegado a la zona para hacer el debido levantamiento del cadáver. Amigos, es la información que tenemos, se presume que es muerte natural. Igualmente eh, van a realizar el procedimiento respectivo, que en este caso sería la necropsia, para descartar cualquier tipo de otra situación o muerte, en este caso muerte violenta, u otras situaciones que se puedan presentar. Gracias a Galo Barzola por las imágenes, nos vemos en una próxima ocasión.